Hola, hola, a vosotros que que se van Un día esta esa taberna y hoy volvemos con Evil Genius Un capítulo más hacia la dominación mundial Vamos a por la misión de Guerra y Paz Bueno, al menos esa es la idea Vamos a tratar también de completar el desafío de Olga la Atómica Que nos queda muy poquito Si no me equivoco nos queda una misión que es justo esta la que estamos viajando Así que veamos qué pasará después de esto y ya pues nada, a partir de ahí ya sabéis la gestionaremos y veremos a ver qué pasa. No sé si la desbloqueamos como agente, o sea como gente como super villana estará en nuestro equipo, no, no lo sé. Lo iremos viendo con el paso del, de las horas. Entonces, ahora, con todo esto aquí, con todo esto aquí, eh, me estaba fijando, me estaba fijando porque, porque... Vale, no, eso es la reducción temporal Esto son una pasta pero bueno eh, Vale, bueno, en el momento no hay que lanzar eh, No necesitamos damos Combustible, entonces La idea está en, he visto aquí Estaba viendo esto, paseando Por la base y es como, eh, a ver ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Y a ti te... Y aquí vamos a matarte Y ya está, vale, así que Ahora, teniendo, bueno, eso ya Gestionado Vamos a coger Y vamos a meter aquí centrifugadoras Yo creo que sí que nos van a caber Pero todo esto, como nos lo podemos Quitar de en medio Vale, aquí creo que nos cabe Una, dos, tres Y cuatro, una sala De estas nuestras Vale, aquí, perfecto En la que podemos poner Una habitación O sea, uy, una habitación, una mesa Una central aquí para atender Vale, perfecto Y podemos poner aquí Una máquina de pistolas aturdidoras Perfecto, maravilloso Además, además Vamos a meter aquí material Vamos a coger centrifugadoras Y vamos a plantar aquí una centrifugadora y dos. Y listo, porque no podemos meter más. Vale, uff, se nos han quemado. Se nos han quemado unas cuantas. Vale, vamos a ser listos, vale, vamos a moverlas. Porque como ya hay muchas de estas mejoras que ya no... No es que no sean accesibles, sino que no nos sirven. Vale. Uy, mucha pasta esto ya, ¿eh? Vale, ok, vamos a dejar esto así. Y vemos porque tenemos aquí algunas movidas O en mitad de construcción Así que vale, vamos a por ellas y ya está Vale, ok, reanudamos Y vemos a ver qué tal Mucho trabajo, vamos a necesitar mucho trabajo De los técnicos, de los robots, etc Vale, eso no me gusta nada Que la gente está disertando ojo, ojo, ojo, ojo, vale, nos peleamos Perfecto Aquí no tengo una puerta eh, vale, vamos a llamar. You me. ¿Dónde ¿Dónde está? Está? No me has desdado, has que pillado entre golpes del martillo. Ah, bueno, ya, será eso. Eso es justo eso será. Vale, I'm thinking. Eh, eh, eh, eh, eh. Vale, vamos para allá, ya está. Eh, esto no está activado Vamos a activarlo Y trabajamos con esto Vale Vale, bueno, de momento Más o menos Vamos gestionando Bien los dineros Vale Nos volvemos al mapa mundi A ver en qué podemos trabajar Uy, esto nos traen guardias Nos piden 15.000 Vale, nos los gastamos Está bien Es que todas esas misiones Que nos otorgan eh, de Gente no, O sea Población Por llamarla de alguna forma ¿No? Pero... Uh, 10 segundos y nos da 15. Vale. O sea, nos piden 15 informes. Está bien Unión. eso. Uff, uff, uff, uff, uff, uff. Vale, yeah, nos henchman. cuesta un montón de ¿Es trabajo él? esta. Eli Barracuda entra en combate. Uff, mucho dinero. Vale, vamos a lanzar una de estas. Que al fin y al cabo, como la verdad las zonas de entrenamiento las tenemos bastante, bastante bien. O sea, no paramos de producir eh, gente dentro de la base. De entrenar nuevos secuaces. Puh, estamos bastante, bastante bien. Vale, lo mejor... Uh, uh, uh, uh, tres trabajadores, un guardia científico. Vale, resolvimos amenaza. Side story. Begun. Uh, uh, uh, uh. Ha comenzado un capítulo secundario. A ver, espera, necesitamos info de eso. Vale, vamos a escoltar al prisionero. Aquí al lava cerebros. Este también aquí al lava cerebros. Me gusta. Hay gente desertando, pero no sé muy bien por qué. Aquí, y me da la sensación de que aquí tampoco tenemos una puerta, tío. ¿Qué ha pasado aquí? O sea... ¿Dónde está? Venga, vamos a poner una de estas... Impotente, vale, cuando se pueda se pone Y ya está, vale, aquí estamos construyendo Perfecto, a lo mejor lo que nos falta es también Construir eh... Vale, confirmamos Electricidad, y electricidad tenemos, ¿no? De sobrísima, vale Menú de sistemas Objetivos uh, uh, uh. La hija del átomo, esta es la que tenemos activa. La estrella número 51, que esto es un super agente. Y luego tenemos el juego de patriota. Vale, bueno, veremos. Vale, volvemos a la lista. O sea, aquí hay un follón bastante grande, pero la idea es completar esta la hija del átomo y meternos ahora aquí con la guerra de los vientos, el viento contraataca. Que está. La idea es que nos dé o nos debería facilitar. Vale. La gente necesita camas, necesita dormir. No tenemos suficiente. Vale, genial. Cuesta muchísimo mantener a la gente, ¿eh? Pero muchísimo. Y no, y no entiendo por qué se marchan. Es tan gratuito. Vale. Ok, bueno, nosotros continuamos con nuestra faena y ya está. Vale, este está perdiendo la motivación poco a poco. Pero, ¿por qué esta mujer? ¿Qué le pasa? Se nos ha colado en la base. Ha llegado un grupo de superagentes. Malo. Muy malo. Bueno, me dio equipo desertando, tú. A ver, ¿dónde están los superagentes? Vale, hemos conseguido lavar el cerebro Demasiada gente eh, marchándose, eh Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, A ver A ver, a ver, a ver Estos son los asesinos que los desblocaremos en un futuro. Vale, perfecto. Vale, vamos a acercarnos para acá. ¡Dios! Lo han reventado. Vale. Oh, Soldados veteranos y miembros de Sable. Eh, y bueno. Vale. Dale, galo, el lanzacohetes. Es la primera vez que lo vemos, eh. De hecho, ¡Yus! hola no a caer eh, a ver Eli necesitamos aquí al barraguda. Uh, Iván vale, ahí Iván hay que controlarlo muy bien Pero muy muy bien, dios, dios, dios, dios, marchate, marchate, marchate, marchate, marchate, marchate. Uf, marchate, marchate, marchate, marchate, vente para acá, vale, eh, alerta roja, vamos todos para acá, para la puerta, porque si no vamos a tener problemillas, Eli, tu revólver vale este a ver si lo podemos capturar vale ya esta señal nos la cargamos Uf, vale ¿Pero tenemos más gente por ahí ah bueno han venido ahora un montón un montón de eh, dime que la reventamos la podemos capturar Sí que la podemos capturar, ¿eh? Buah, los, vale, se nota un montón los... Se ha marchado, ¿eh? Qué turbio. Vale, a ver. ¿Y qué ha pasado con esta misión? Aún no hemos viajado. No entiendo nada. O sea, tenemos ahí misiones ancladas en, en, en vuelos, 15.000, vale, iniciamos maquinación, no entiendo este tipo de misiones, eh, de, vale, necesitamos esto, pero no la vamos a arrancar porque, pues no sé, por alguna razón, pero es que estamos ya casi a contrarreloj, eh, vale, vamos a quitar esto, o sea, contrarreloj en el... Vale, aquí no hay nada, ¿no? No, no, no, no, no. Vale, uff, aquí está el otro señor de patriota. ¿Ves? Y se supone que tenemos gente viajando, pero no es así. La verdad es que es algo muy, muy turbio, muy extraño. Recompensa a cinco técnicos, venga. Seguimos aquí pegándonos, tú. A ver... Vale Creo que voy a hacer Aquí vamos a construir un rinconcito De, de sala eléctrica Para meter Bueno, aquí Podemos Y, y cabe aquí un, Una centrifugadora de estas No Vale, me faltan dos Cuadraditos más. Aún oh, no puedo. Eh, vale. Esto no deja de ser una sala militar. ¿vale? Uf, uf. vale, espérate. Vamos a meter esto. De sala eléctrica. Esto es pasillo nada más. Vale, perfecto. Y ahora aquí sí que cabe. Eléctrico, objetos... Vale, marav bueno, maravilloso. Es un apañito. Vale, vaya caos. Vaya caos. Vale. Uy, este sigue con la motivación por las nubes. Hijo. Muy mal, ¿eh? Vale, vamos a empezar a hacer uso de las centrifugadoras, a ver si puede ser... Aún bueno, lo tenemos por ahí... Pero, ¿por qué no...? Lo que no sé es por qué no sale la gente a las misiones. porque será por misiones. Venga, ahora sí, todo el mundo va a dejar ahí los, los cadáveres y sí, perfecto. Un soldado de paz. ¡Ojo! Vale, vale, vale, vale, vale. vale Ya tenemos, para mejorar el ingenio de los trabajadores, tendréis como... puñaladas traperas, robo de caramelos o lavado de uniformes. ¿Vale? Vale, a ver. Nos gestionamos. ¿Esto qué es? Ingenio máximo de todos los esbirros de fuerza. Have made a uh. Vale, entrenamiento básico al mal. Vale, me gusta. Que eso es lo que hemos... Lo que hemos justo completado ahora. Vale. Mesa de guardia avanzada. Vamos a investigar esto con las muestras de tejido orgánico. Sí, porque lo necesitamos. Es que si no, lo otro que es. Meterse ya con esto... Uf, analizador de impactos. Eh, yo, sí, es que es lo otro que nos queda. Vale, vamos a meternos estos con el la, con la, uh, con el analizador de impactos, a ver si lo podemos sacar. Los fusiles aturdidores y ya está. Vale. Vale, vamos a poner aquí esto activado, activado. Vamos a contratar otro, de hecho. Eh, eh, eh, ¿Dónde está? En investigación Aquí, objetos, un analizador de impactos nuevo Aquí, vale Me lo quedo Perfecto, vale ¿Y qué más podemos construir? Aquí Objetos, aquí cabía Dios Esto es para lo de la introducción al mal, no cabe en ningún lado tú. Pero en ningún lado, eh Aquí, es que todo esto no lo puedo perforar. A ver, en el piso, vamos para el piso de abajo. De hecho, vamos a alargar esto un poquito, tipo de sala. Hacemos crecer esto. No, hacia acá no, al revés. Vamos a hacer que crezca en esta dirección. Perfecto, y la podemos poner aquí. Qué lástima, ¿vale? Hacemos, nada, Vamos a rascar un poquito de por aquí. Y una fila más. Vale, aquí sí que cabe ya, ¿no? Ahí, perfecto. Vale, pues vamos a poner aquí un poquito de decoración para reducir dónde está. Vale, aquí en estas esquinitas si y eso. Es pues que está complicado, ¿eh? ¿Dónde lo ubicas tú? Vale, pues ahí. Ah, ¿por qué? Ah, porque uh, ¿por no deja espacio para cruzar. Pues puede ser, ¿eh? Ah, espérate. Vamos a ganar para la sala Un pasillito así. Y vamos a mover todo un poco. Uf, vale, complicado. vale esto aquí esto aquí vale vale es que reorganizando así todo más o menos un poquillo ahora sí que cabe perfecto de hecho podemos devolver esta zona de aquí vale incluso este pasillo de aquí se puede volver perfecto Vale, a esta zona la verdad que habría que darle un poquito más de vida, pero bueno, poco a poco. Eh, eh, eh, ¿Estamos limpiando esto? Sí, tiene pinta. Vale, perfecto. Eh, ¿No hemos desafiado a Olga aún? Bueno, eh, vale, ok. Con esto estamos limpiando bastante más rápido, me gusta. Eh, eh, eh, eh, ¿Dónde está Iván? Y dime que se está, por favor... Eh, da tu discurso, hijo Ahora, perfecto, vale, ahí, ahí, subiendo estadísticas Vale Vale, ¿Eli cómo está? Oh, se le ve bien, no, se le ve bien al muchacho Vale, bien, ahí el analizador de impactos, vale, vale, seguimos trabajándolo eh, a ver, a ver, a ver. Este prisionero lo escoltamos aquí. ¿Cuánto lleva esto de esta gente aquí? Bueno, ganamos el bierro, no pasa nada. Vale, esto está muy bien. Vale, hemos conseguido lavar el cerebro, perfecto. ¿Y aquí, qué los transformamos? Uh, asesinos. Maravilloso, claro, pues me da la vida eh Que ocurra eso Perfecto, tremenda limpieza estamos haciendo Me gusta mucho que pase eso Vale, vamos a ser listos Vamos a plantar aquí en medio Otra puerta, aquí Una aquí, y ya con esto Creo que aquí la puerta nos cabe Ah bueno, nos cabía Sin esto, vale Vale, vale, pues entonces cerramos esto de aquí Vale, eso es. Y vamos a meter aquí de nuevo una puerta. Vale. Con... Vamos a ponerle unas cuantas trampitas. Ah, vale, aquí tengo seguridad. No puede... Aquí sí que podíamos... Vale, perfecto. Venga, 36.000. Ahora. Buah, ¡Qué buena limpieza estamos haciendo! La verdad es que ha sido un acierto meter esto aquí. Vale, me gusta. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Ah, bueno, interrogarlos. Los interrogaremos. Les hace. Ah, sí, les hace daño. Claro que les hace daño. Eh, van a venir. Vale, ahí ya está, ya ven los asesinos y el resto de peña. Vale, bueno, bien, bien Poco a poco, vale, ya están viniendo, ya están viniendo, vale Est Está bien que estemos haciendo los lados de cerebros para sacar agentes Vale, esos organizadores de impactos, bien Vale, vale, vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Vale, exacto. Ahí transformando ya guardias, sacando mercenarios y sí. todo. Perfecto. Vale, ¿cómo va el mapa mundi? ¿Por qué no estamos haciendo las misiones del mapa mundi? Vale. Es que seguimos volando a esas misiones por alguna razón que desconocemos, pero... Eh, vale. Van a entrar en combate con objetivos hostiles Vale Estas son me dan botones Vale ¿Qué, ¿Qué cuál hemos completado? Ah las rápidas Sí, pero estamos igual, o sea, completamos las rápidas y ya está no, el resto no, porque metemos los dineros, pagamos y ya está, nos completan eso. Eh, muy mal, la verdad es que todo bastante mal. No sé por qué no es ver. ¿Qué le pasa? Porque no hay, no sé. Ah, porque como estamos siempre bajo tarde, entiendo, puede ser que tarde mucho, no sé. Digo, o sea... Joder. Venga, eh, Iván, Entre para acá y gestiona la situación, porque esto no... Está, está mal, o sea, aquí la cosa está mal. Vamos, Iván. Bueno, está limpiando ya esta zona, poco a poco. Vale, sí, nada, y va, lo gestionado bastante guay. Vale, perfecto. Venga, todos en movimiento, a quien haya que lavar el cerebro, se lo y ya está. Vale, fue pues el analizador de impactos, eso nos va a costar un poquito, eh, sacarlo hacia adelante. Pero bueno, poco a poco. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Aquí la verdad es que estamos echando a perder mucho, mucho terreno. Use, vale Bueno, ok, poquito a poquito Pues la de Olga literalmente no sale Porque el helicóptero lo tenemos aquí colapsado Y no podemos enviar Tanta gente a tantos sitios Bueno, poco a poco vamos limpiando A ver si podemos arreglar las trampas Y ya está Vale, como nos sobra un poquito de energía Bueno, pero sí, nos sobra bastante energía Vamos a seguir metiendo Máquinas recreativas Traga perras. Eso es. Vale. Que por 1800, la verdad, la cantidad de pasta que dan... 1800 es que estarán... Nah, esto es, tan, es una pasada. Vale. Me gusta. Me gusta mucho. Venga, seguimos a ver. ¿Quién se marcha? ¿Quién se queda? ¿Qué misiones hacemos? cuáles no... La verdad es que me gustaría poder sacarlas rápidamente. Uh, una trampa en el piso 4, ¿qué ha pasado? Uh, teníamos fuegos por ahí. Vale, vamos a poner aquí de nuevo otra puerta. Eh, eh, eh, aquí, porque en la taquilla no debería entrar nadie, vamos. O las zonas de taquillas no debería entrar casi nadie. Vale. Me gusta, o sea, está bien, está bien. Bueno, se va limpiando, se va limpiando. Perfecto. Ahora, claro, es que eh, mejora el radio con gran rojo. Iba, no puedo recoger, no. Uh, uh, más agentes. ¿Hay intruso que se ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! seguridad. Perdón. ¡Eh! Vale, le vamos al, Vamos a escoltar este y le la, la vamos a hacer este otro y para adelante. Vale. Uf, los analizadores de impactos. Vale, lo hemos matado. Ah, ¿no? ¡Uy! Ah, pues que era un soldado normal. Vale, vale, vale, vale, vale. Vale, vamos a mostrar una pasta. Vale, vamos a gastarnos la pasta en prisiones. ¿Dónde está la celda? Eso, objetos. Vale. Vamos a quitar un poco de, de la sala de aquí. Vale, esto sabemos que nos lo vamos a quedar. Esto también. Vale. Vale, esto sí. Vale, aquí vamos a construir la pared. A ver, que nos aclaremos, perfecto, porque estamos utilizando demasiado laboratorio y tenemos muy pocas celdas de contención, entonces vamos a coger todo esto de aquí, vamos a sacar muro de aquí, exacto, y esto va a ser así, así, eso es, de hecho vamos a mmm, emurallar esto un poquito, vale, estos son cuatro espacios, aquí cabe bien la puerta, eh, eh, eh, eh, eh. Aquí nos cabe bien la puerta Uy, siempre me pasa igual tú Aquí cabe, ahora sí Aquí cabe bien la puerta Vale, metemos esta, puer esta puerta aquí Y ahora vamos a rotar esto Movemos Rotamos esto aquí Rotamos esto aquí Vale, vamos a meter entonces una celda nueva Vaya hombre, hay un cadáver vale movemos esto de aquí a aquí aquí es buen sitio aquí está bien que no molesta vale ya transformamos toda esta sala vale eso así esto así esto así exacto es vale y vamos a meter también aquí hay dos celdas vale pues vamos a meter una tercera, una cuarta. Oh, dime que cabe. Oh, perfecto. Vale, así tenemos seis celdas y vamos a meter. Vale, este lado cerebros, aquí está bien. Ahora, ¿podemos poner otro? Aquí. No, aquí no va a caber. Aquí sí. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, una silla interrogatorio. Otra silla interrogatorio. ¿Podemos poner aquí una celda así apretada? Perfecto. Vale, 53.000 menos 23 de energía Pero nos hemos arreglado Bastante, bastante bien Uy, uy, uy ¿por qué? Vale, venga ¿Y aquí qué tal vamos? Eh, a los que traten de ir porque no los detenemos? <ríe> Me gustaría saberlo Vale, pff, necesitamos muchísimas gente no hay nadie trabajando sacando informes, tío. O sea, podríamos gastar ahora la pasta en aumentar eso, pero es que es absurdo. Vale, objetivos. A ver, ¿qué ha pasado aquí? ¡Uh! Mientras el análisis instrumental que se descayó a tus esberos, Olga la tómica ha de descubierto donde se encuentra tu guarida. Mejor tus defensas, pues viene a por ti. 0 de 5, construye pistolas. ¿Construye pistolas? ¿Cómo construir pistolas? Vale, recogemos pasta. Muy bien, muy bien, muy bien. Extintores. ¿Cuántos extintores? Vamos a poner esto en la interfaz, ¿vale? Tres instintores Vale, construye pistolas ¿Cómo construimos pistolas? Pregunta seria O sea, es, es algo que... Vale, bueno, estamos limpiando esto ¿Cómo va esto? Eh, eh, eh. ¿Esto es eh, soldado de paz? No. Pues tú al lado de cerebros. ¿Esto es soldado de paz? No. Pues tú al otro lado de cerebros. ¿Vale? Los de paz los meteremos a los... Estos de paz son los azules. Tremenda limpieza estamos haciendo. ¿Cómo va Iván? Okay. Vale. Sí, ¿no? Los de paz son los azules. Sí, sí, sí. Los de paz son los azules. Vale, vale, vale, vale, vale. Uy, te están atacando, ¿qué está pasando? Uy, ¿qué ha pasado? Bueno, ha lo ha reventado Iván, supongo. Construye pistolas. Que entiendo que es este. Pistolas aturdidas, 0 de 5. Vamos a sacar más. Vamos a poner aquí otra. No porque está la máquina está. ¿Qué, ¿Qué es esto? Vamos a vender esto y vamos a poner aquí una máquina de estas. Vale. Bastones aturdidores, porras aturdidoras. Vale, vamos a vender una de porras y una de bastones y vamos a poner aquí el otro de pistolas. Vale, perfecto, de hecho vamos a poner otro aquí en esta base, bueno, en esta zona militar Vale, vale, confirmamos, vale, lo que también deberíamos poder poner en algún momento son cámaras oh. ¿Dónde? ¿Hay alguien ya ahí gestionándolo? No se ve Vale Vale, soldados de paz. Tú Vale, soldado de paz. Este es lava cerebros. O sea, a la... la. interrogación. Este a la interrogadora. Perfecto. Uh, vale. Ya tengo a los, los fusiles eléctricos. Maravilloso. Vale, ok. Pues vamos a pararlo aquí porque llevamos nuestros 30 minutitos. Vamos a tratar de. porque. Los lugartenientes. Creo que me vale la pena meter esto para empezar a quitarnos las pizarras. Porras. Pistolas. Uh, necesitamos esto sí o sí. Uf, vale, bueno, pues nada. Necesitamos esto, no lo otro. Vale, vamos a arrancarla y ya está. Nos la pide Ola. O no... Sí, nos la, nos la pide Ola. Eh, vale, bueno, y el resto se... Irán completando sobre la marcha Vale, lo vamos a dejar aquí Vamos a hacer el capítulo como ya hemos dicho Así que nada, ya sabéis, recordad Tenéis todo lo que necesitáis Relativo a la taberna en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Venga, hasta luego Adiós